el, el título que se, ganó, que se ganó Juan Pablo Montoya en la CART, esa fue una transmisión para mí muy difícil, muy, muy, muy difícil. En esa carrera se mató Greg Moore. ¿sí? Él corría con el Team Players de Gerald Forsyth uh -huh. y, y tuvo un accidente tranquilo y se mató. Y, uh, y Pablo Montoya nos los contó por interno. ¿sí? Y resulta que años atrás, cuando Greg Moore estaba... ...en formación para llegar al campeonato kart... ...él corrió el campeonato Indy Lights. ...eso fue en el 95, creo, 95, 96... Uh -huh. ...año en el que Diego Guzmán también corrió... ...el campeonato de la, de la Indy Light... ...en los Estados Unidos... ...y ahí en Indy Lights se estaba formando Greg Moore... ...y él se las ganó todas... ...yo, yo recuerdo que, que, que de las 12 carreras de la, al año... ...creo que Greg se ganó 10... Uh -huh fue campeón sobrado, pues venía sobrado ese man para las categorías superiores. Y obviamente pues yo cubría para Todelar en aquella época y escribía para el diario deportivo. Entonces pues yo reportaba de allá y siempre en toda la carrera me encontraba con Greg Moore y lo entrevistaba y él, y él me, me decía que yo era el loco colombiano, que... Ah, porque siempre era sonriente y molestándolo, y el canadiense, frío y todo, pero muy querido. Pablo Montoya en la transmisión nos dijo internamente, nos sí. dijo internamente, uh -huh. tengo una noticia que compartirles, Greg Moore murió. Oh. Y obviamente, como yo, yo Fuerte. tenía tanto cariño con él y tanta gratitud por lo que pasó en la Indy Lights, luego en el campeonato Card, cuando él ya estaba arriba con, con el Team Players, el Team Green, el de Barry Green y Gerald Forsyth, uh -huh. Eh, uy, no, a mí, para mí eso fue muy duro, eh, y yo, yo me, me recuerdo que bajé la cabeza, hice así sobre el escritorio, no estaba, eh, no estaba al aire la imagen en estos momentos, eh, y por el interno me hablaron y me dijeron, Ricardo, esto hay que sacarlo adelante, uh -huh. ¿sí? Sabemos de tu amistad con Greg, de, de, de, de, de, los, de lo que ustedes compartieron, pero tenemos que sacar esta transmisión adelante y tenemos que sacarla bien y Juan Pablo puede ser campeón. Entonces eso para mí fue, yo decía, por dentro yo llorando y pero por fuera narrando emoción D y Difícil, todo eso. claro. Eso fue muy difícil. Es cierto. ¿Se compartieron obsequios? Tanto del país de él como del nuestro. Para ¿De Canadá? El país? Sí, no, sí. No, no, no hubo no. la oportunidad. No, pero, pero sí varias veces. O sea, cuando, cuando iba el, el equipo lo recibía uno con algo. Le daban, le daban a uno camisetas, gafitas... Uh -huh. Cositas así de merchandising o algo así, pero que Greg me hubiera dicho, Ricardo, te traje esto de Toronto. Okay. No, o que yo hubiera dicho, mira, estuve en Barichara y te compré esta, esta iglesia. A veces no se tiene en, en cuenta, es cuenta ese empresa, tipo de cosas, no. pero me parece que es importante es a veces, cierto, es bonito, claro. Es bonito Y uno claro. conserva eso toda la vida. Claro. Y cuando alguien va a la casa de uno y esto, no, oh, eso me lo dio X persona, oye, y este lo trajeron de tal lado. Ah, así el valor económico no sea mira. mucho. Pero el valor sentimental no, es bastante es que, fuerte. Mira, te voy, te voy a contar una cosa. En el, año 2004, en el año 2004, con Fernando Jaramillo, con el capitán Fernando Jaramillo, nosotros fuimos a correr el Rally Dakar, el Rally París dakar en África, entre Francia y África. Uh -huh. ¿Sí? Y fuimos en una categoría de formación, una categoría de fomento. y Pero de todas formas hicimos todo el rally, aprendimos. De ahí Fernando aprendió todos los reglamentos de Rally Rally, vino y, a, y promovió el Rally Rally en uh -huh. Colombia. A, al capitán le debemos mucho en los deportes a motor, ¿sí? Y cuando llegamos a, a Burkina Faso, uh -huh. ¿sí? Ahí al ladito del Congo, eh, tuvimos un día de descanso en Bobo Diulazo, ¿sí? Y ahí en Bobo tuvimos la el campamento y todos y nosotros llevábamos libros de vive colombia viaja por ella en diferentes idiomas y llevamos muchas bolsas de café de colombia sí entonces como fue el día de descanso no tuvimos oportunidad de salir del campamento ir a mirar cosas de comercio y y compré uh -huh. compré eh, dos dijecitos que, que como, como en Cobre, como en bronce, algo así. Sí. Hechos, hechos como con lija y todo esto. Muy esto artesanal. Es amado, muy artesanal mm -hmm. allá. Y un collar, un collar que tenía aquí en, en el centro un, un, como una cortecita de madera y tenía ahí grabado un, un escudito ahí todo raro. Y todo el collar era hecho con muelas de ratas del desierto. Unas muelas así de grandes. Pues, ¿Sí? Sí, sí. ¿Y, y sabes mm. cuánto pagué por eso? En dólares. En la plata que tú quieras. Ok, bueno, en dólares. En dólares. 1,50. ¿50 dólares? Sí. Dos bolsas de café de Colombia. Ah, allá había allá, el allá al trueque. Al trueque, sí, claro. El trueque. Entonces yo le dije, miren, es que el café de Colombia es el mejor café del mundo. Miren, les doy una bolsa. No, les doy dos. Y me dieron eso y ¿Tú te puedes imaginar que yo lo tengo? ¡Anda! <risa> tengo los dijecitos y todo eso, los tengo ahí en mi escritorio, al lado de algunos trofeos, en la vanidoteca y todo eso. Entonces sí, Otico, estoy de acuerdo contigo, esos detalles sí. marcan la vida. Seguro que ¿no? sí. La vida. No, yo tengo no, algunos de bien. mis compañeros cuando he viajado al exterior, mundiales de fútbol, Copas Américas y, y, y demás. Espero tener el de Ricardo muy pronto. ¡Lo traeremos! <risa> Richie, ya para finalizar, Señor. los mejores tres pilotos del mundo. Ayrton Senna, sí, lejos, Ajá, el número uno, sí. ¿Y su característica principal? Eh, no, la determinación, correcto. Senna, osado, sí, sí, Tan osado fue que quedó en una curva. Sí, pero, pero pues por esa curva pasó muchas veces. Seguro, a esa, ¿Seguro? A esa velocidad. Seguro que sí. Sí. A mí, a mí hay un piloto que me fascinó por todo su profesionalidad y además fue la época en la que yo estaba uh -huh. en la Fórmula 1 eh, transmitiéndola para la Televisión de Colombia, pero el profesionalismo de Michael Schumacher. Sí, sí, sí. Uf, fíjate que Luis Hamilton no me mueve tanto el piso, y eso que las últimas dos temporadas eh, eh. le he estado haciendo fuerza al negrito. Ok, claro. Pero, pero el profesionalismo de Michael lo que yo conocí de la preparación física y mental de Michael Schumacher, cómo no admirarlo, ¿sí? sí. ¿Sí? Ajá. Y dentro de los tres tengo que mencionar a, a mi gran ídolo Juan Pablo Montoya. Vea pues. Sí. Juan un colombiano Chó. entre los mejores sí, del mundo. Sí, para mí Juancho no ganó títulos ¿Sí? mundiales, pero uy, qué piloto, hermano. Ese Juan sí, Pablo. Sí. Por eh, lo que hablábamos inicialmente con Ayrton Senna, Osado también. Total, Totalmente. La, la agresividad de Montoya, un suicida. Por eso, por eso Montoya, por eso Montoya fue tan valioso sí, sí, para la Fórmula 1 porque Ajá. llegó y se, y se le metió al estamento de la Fórmula 1 a hacer lo que él quería hacer y eso era Senna jean -María Balestre cuando era el presidente de la FIA a cena le quitó carreras, le quitó puntos le quitó todo, Montoya llegó eh, impulsando su estilo y todo eso y, y Montoya se encontró con varias paredes de concreto enfrente. Pero, pero mencioname de esa época de Michael Schumacher ya que lo tengo ahí, a Michael Schumacher mencioname algún piloto que hubiera desafiado tan de frente a este Dream Team Michael Schumacher uh -huh. ¿sí? Ross Brown uh -huh. Jean Todd Paolo Martinelli en las motorizaciones, uh, Walter Sim, el mejor, el mejor uh, eh, preparador, uh, el mejor sofrólogo que ha habido en la Fórmula 1 de todos los tiempos. Okay. Y Juancho les ganaba carreras y les metía poles y les peleaba el campeonato. Sí, sí, es cierto. Sí, tal vez no con la preparación de alimentación que tenía Michael Schumacher con sus hamburguesitas y su Coca-Cola, pero, pero uno no se alcanzaba a imaginar el... el el, el figurón que era Juan Pablo. Para mí, Juancho está dentro de los grandes de la historia. Insisto, así no se haya ganado campeonatos mundiales, pero lo que mostró con Williams y con McLaren, wow Sin duda alguna. Tremendo, sin duda alguna. Pues Ricardo, muchas felicitaciones por... Gracias, el Galardono eh, obtenido por la medalla, naturalmente, otorgada por el Congreso de nuestra Colombia. Su mensaje, finalmente, para todos los chicos que quieren ser deportistas en cualquier disciplina lo que sea, eh, háganlo, no pospongan el sueño. El deporte es la mejor formación para la vida que uno puede tener. Además uno sonríe, la pasa rico, uh -huh. chévere, hace amigos. Es, es un mundo sano y maravilloso. Practiquen deporte, háganlo, háganlo. Muy bien, es Ricardo Soler, gran profesional del periodismo colombiano, recientemente galardonado en el Congreso de Nuestra Colombia. Felicitaciones a ti, a tu familia, a todos los compañeros que siempre están apoyando detrás de bambalinas todo este gran proyecto del deporte de los motores. Gracias Hasta pronto, a felicidades. A todo gusto. Chao.